Uy. bachatero y ministro, ah, ese, adelante. Ese cuadre yo yo doy lo que no tengo porque me cambie. <risa> <risa> Pero está bien, tú quedase bien ahí, Óigame. Precisamente de eso se trata mi tema, de compartir con ustedes algunos resultados de las elecciones de ahora. Y yo dije aquí la semana pasada el PLD había declarado la provincia de Duarte como perdida, y que aquí se iba el PRM iba a ganar con un 57%, y que Franklin Romero iba a duplicar los votos de Almirca Romero, y que nosotros también íbamos a sacar tres diputados, en las proyecciones que teníamos, los estudios que teníamos, y las evaluaciones hechas sin pasión, en los diferentes municipios y distritos, eso nos daban a nosotros como manejador de estructuras políticas. Y estos resultados que hoy estamos viendo, en algunos que a ustedes les sorprende, a mí no me sorprende esa parte, eh, el hecho de sacar estos resultados, como vemos ahí que yo envié a producción, lo mismo que tú estabas señalando, Ahí está ya de la, del país entero, si lo pueden ampliar, cómo se va distribuyendo en el país entero lo que son los diputados. Y cuando vemos ahí la provincia Duarte, dos. entonces vemos los mismos resultados que tú estás explicando, que ah, tú explicaste, bueno. Yerjan. en la provincia Duarte, vemos tres y dos ahí como ustedes lo, lo pueden visualizar ahí arriba dos diputados del PLD y tres diputados del PRM esos fueron lo, los resultados hay otra noticia que fue el otro, eh, la otra partecita que envié eh, en lo que tiene que ver a lo profe eh, eh, presidencial y esa parte, los aportes si se puede abrir eh, se puede ver una condición, ¿verdad? El PRD como partido saca 2.41% y el PRSC saca 1.78%. Mínimos históricos en votaciones presidenciales. Y ya lo decía nuestro profesor amado José Rosa de lo que logró eh, Danilo Medina con su... Estrategia, ¿verdad, doctor? Eh. Hay hay mucho, mucho que estudiar a esas partes, a esa movilidad del voto y a esas reacciones de los votantes. La otra partecita que quiero compartir con ustedes también es cómo queda la composición del Senado a nivel nacional. Eh, en esa partecita eh, se vislumbra ya con la mayoría de los votos. Eh, ya contados, que hay 29 nuevos senadores, óigase bien, senadores que tenían ahí mucho tiempo, senadores que ya eran geriátricos. Julio, pero pero ahí veo que Santiago está verde, como si fuera de la fuerza del pueblo, igual que San Cristóbal, pero... Santiago es dominicano por, por el acá. cambio. Eh, sí, ¿Qué es, color es? pueblo, ¿Es como... porque esa es la alianza. No, pero la alianza PRM... La alianza PRM era, era, con... La encabeza en la Fuerza con, del Pueblo. con no, Dominicano, Dominicano por el Cambio. Por el cambio. Sí. En Santiago. Sí. Ellos son verdes. Sí. Ah, son verdes. Sí, son verde. Ah, ok. Pero es una alianza eh, PRM, Dominicano por el Cambio, Fuerza del sí. Pueblo, pero la encabeza la Fuerza del Pueblo. La encabeza ah, la bueno. Fuerza del sí, Pueblo. por ah, eso es son. que aparece así. Ese yo vislumbro que sea uno de los mejores senadores, yo vislumbro, ¿verdad? Espero estrella. y así sea porque es un hombre... Ya dijo eh, que iba a retirar su sí. exoneración. Hay muchas cosas entre, entre lo que él expresa y eso. Eh, a veces hay exageraciones. Vamos a ver. Lo más importante es que sea un senador del pueblo, para el pueblo. Y 29 nuevos senadores, solamente se quedan 3 de, lo, de los viejos. Y de eso el PRM tiene 18, el PLD se queda con 6, con 6 senadores. Vemos una modificación total de lo que es la Cámara de, de Senado. Y lo que esperamos que esta modificación total de la Cámara de, de Senado sea de mucha contribución. Cuando tú llevas a la Cámara del Senado a personas como Faride, a personas como el mismo Eduardo Estrella, se espera mucho de ellos. Esa renovación da nuevas ideas, da nuevos ánimos, eh, nuevo impulso para cada una de sus demarcaciones que ellos representan como representante general del país. Esperamos que de ahí se puedan evacuar buenas eh, leyes se puedan aprobar buenas leyes a favor de la mancomunidad dominicana, incluyendo aquella que también está en el exterior, que tanto aporte hace a la comunidad aquí en el país. La otra parte que quiero compartir con ustedes es los resultados finales que se ven en la, en la gráfica de cómo quedó... Eh, ¿Cómo ha ido, verdad? Apenas faltan 1.138 colegios, que ya eso eh, eh, ya eso no, no no cambia. Entonces, esa tendencia se mantiene. A boca de urna, a las 12 y 30, me enviaron a mí eh, los resultados y prácticamente fueron lo mismo. Una empresa eh, de un amigo y prácticamente fueron lo mismo lo que representa ahí es los resultados de la voluntad del pueblo muchos altares se cayeron muchos altares se cayeron eh, la empresa que me envió boca de urna es Ideami, Ideami que la representa Plinio eh, un gran estudioso de las estadísticas y de la voluntad de los electores que también dispersó todo su equipo a nivel nacional y prácticamente ya a las doce y media estaban dados esos, esos resultados en boca de urna y no tuvieron mayores cambios se cayeron muchos altares va a haber eh, hay muchas expectativas y como se tiene el poder eh, legislativo muchos también de la alcaldía y también el Poder Ejecutivo todo puede recaer encima directamente del PRM vamos a recibir un Estado con una crisis política, eh, con una crisis económica fuerte, la crisis política se ha mejorado, la crisis económica fuerte, eh, muchos empréstitos, muchos compromisos hay muchas eh, obras que hay que terminarla también A otra hay que hacerle frente con todas las penurias que han presentado Como es Punta Catalina Y una de las luchas más fuertes es la reestructuración total De la parte administrativa del Estado Y ahí ha de empeñarse fuertemente las comisiones que se están formando para llevar los mejores hombres y las mejores mujeres a la parte administrativa que tiene que ver con la responsabilidad de hacer un buen Estado. Desde aquí, pido a Dios que ilumine a los responsables, especialmente que ilumine a Luis Abinader, a la vicepresidenta, sé que así va a ser, y a los funcionarios de primera fila para que se puedan elegir los mejores hombres y mujeres en bien de nuestra nación y se hagan también las mejores elecciones que vayan a beneficiar a las políticas públicas y a los desafíos que tenemos por delante de cumplir con los acuerdos internacionales con los acuerdos del medio ambiente con los acuerdos de reducir el hambre con los acuerdos de cambiar los índices educativos y de nutrición y de salud de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias a Fulvio. Miren, vamos a entrar a, a ver los WhatsApp, pero antes de... Yo quiero que me pongan una imagen que envíe a la table, porque hay un dato aquí que tenemos que tomarlo en cuenta. Amado en la table. Sí, yo mandé un, un, una información a la table. Miren, miren, hay una diferencia eh, de 307 votos con el PRD, eso son 138 colegios, sí. eso podría cambiar. Pudiera ser. Sí. Pero hay otra cosa, y el PRM para un cuarto diputado, 1047, y son 138 colegios, sí. con las votaciones que ha tenido el PRM, eso no podría ser descabellado pensar que pudiera ocurrir sí, que lo... el PRM tuviera un cuarto diputado o que, dependiendo de lo que pase en esos 138 colegios, el PRD sea el que se quede con el otro diputado y el PLD se quede con uno solo. Sí, eso puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Es, es, eso lo hemos estudiado y está dentro de, de nuestra de la, de la posibilidad. Perfectamente. Sí, sí. Muy bien. Era muy muy buen análisis, Amado. Sí, Ahí está. Está dentro de la posibilidad, sí. Entonces... Hay que destacar que estos no son resultados oficiales, no, no, no, claro. porque ya alguien nos escribió por la tabla. ¿Y por qué ganaron tantos diputados? No, esto no. es un análisis en base a no, un pero, método. Pero eh, lo que no es oficial es el resultado final, pero realmente no, ah, no, el, eh, método, eh, sí. el cálculo que hemos hecho es sí, en no, función no, no, de claro. los datos que ya han sido publicados por la, por la Junta. O sea, que, lo que, que hasta ahora uh -huh. eh, el PRM tiene seguro. Tres diputados y el PLD 2 Hasta ahora. Lo que no tiene seguro es que tenga cuatro, pero es una posibilidad. Exacto. Yo, yo envié finales. a la table eh, eh, el, el resultado de boca de urna a las 12 y 30, para que ustedes lo vean. Vamos la a ver. La similitud de, de ese resultado a boca de urna con los resultados finales en el asunto presidencial. Si la pueden ampliar. Ahí está. La a las 12:30 del, domi de, ¿de del domingo. ¿De cuándo? Del domingo. Del la boca de urna. Ok. Esos fueron los resultados que me enviara la compañía. 52-36, de... Leonel 10, Guillermo Moreno 1.25. 1.2. Ah, 1.2. Ahí sí. está. Sí. Esos bueno. resultados. Muy cerca. Muy no, cerca. No, principalmente en, en lo que es Luis Abinader y Gonzalo. Uh -huh. Así, Así es. es. Eh, bien, entonces iniciamos con WhatsApp, el 8678, que dice Jerry desde Manhattan.